Bien, feliz año nuevo, y bueno, el día de año nuevo puse un, un arreglo que había sacado de del, la canción de la despedida que decimos nosotros en español, el All On Sign. <coughs> y bueno, me han pedido que haga un tutorial sobre la canción, y, y este es el tutorial. Es, es una cosa que repito siempre, pero la verdad es que es así. Se trata de un arreglo sencillo, sin grandes... Eh, vamos, no hay roles ni hay nada, acorde puro y duro y alguna notita suelta por ahí, ¿vale? Pues nos ponemos a... cambiamos de vista, miramos el banjo y al lío. Por cierto, estoy estrenando Fibra, eh, 50 megas nada más, pero bueno, es lo que hay. Y voy a poder subir vídeos con, con más calidad, con lo cual este es el primero de los vídeos con altísima calidad que voy a poder... Subir. Hasta ahora pues tenía que bajar calidad porque es que eh, me estaban dando 5... no. ¿A ¿Cuánto, sub, cuánto subía? A, cua, a 400k una cosa así. O sea, brutal. Me pegaba toda la tarde para subir un vídeo de, de 50 megas. Eh, una locura. Bueno, ahí va el tío. Bien, pues empezamos con la cuerda eh, Re al aire, la cuerda prima al aire, y ponemos un acorde sol, Sol en formato F. Digamos que vamos a estar todo el rato poniendo formato F, formato D, formato barra, ¿vale? Y variaciones, es decir, acordes simples y sin, sin más historia. Entonces repetimos, prima al aire, Sol. Ahora vamos a levantar el meñique de aquí y vamos a poner el, el corazón, corazón no, el anular, no el corazón, en el, en el, segun, en el cuarto traste de la... De la, de la prima vale no hace falta que levante el acorde entero solamente este, este dedo y vuelvo a dar Sol vale. ahora me voy a ir al, al Sol formato Re que está aquí abajo, formato D ¿Vale? ponemos ahora Re en formato barra y ahora vamos a hacer una cosa que no sé si es correcta o no, pero suena bien y yo, por tanto, lo hago. Para hacer el, el continuar, digamos, la melodía... ¿Vale? Esa es la melodía. Pues lo que hago es... pongo aquí un LA sostenido séptima y vuelvo al RE ¿Vale? De manera que hago... o... como más me guste... Y ahora meto esta, esta nota de la melodía o, si quiero, como mejor me parezca o perdón Esto es lo que hago yo realmente en el vídeo, que es un... no sé cómo se llama exactamente un triplete me parece que se llama Al final, el, lo que suena de la melodía es, ¿vale? Y ahora vuelvo al acorde Sol de arriba. Esta inversión, esta inversión y acabo en Do. De manera que todo junto es... ¿Vale? Ya va sonando la melodía, ¿verdad? Ahora meto este acorde que no sé cómo se llama, la verdad. Debe ser algo es un, es un disminuido disminuido lo que no sé exactamente cuál disminuido puede ser este o sustituyo esta nota por esta ¿Vale? Y es 12 11, 14. 14, sí, 14. Y esto nos sirve de paso para ir al otra vez al sol. Perdón. Al sol, que es... Nos vamos a quedar con la inversión esta de aquí de, de abajo, de barra. ¿Vale? Eh, Estábamos aquí. Y ahora sí, vamos a la inversión de aquí. Metemos este dedito, el, el índice, para tocar sobre la segunda cuerda. Y ahora hacemos Re. Y ahora vamos a meter el La sostenido séptima y un Si sostenido, Si séptima. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir a, do, a mi menor, perdón. Metemos primero esta melodía. Ahora nos vamos a do. Do, ¿sabéis? En formato estándar. Y acabo el sol. Todo junto, por tanto. Así como mucho tempo, con, con el tempo adecuado y da mi bola, pero bueno, repito, vale, esa es la primera parte. En la segunda parte. Básicamente vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar, la, digamos, la, el inicio, pero al final va a ser todo igual, ¿vale? Vamos corto y hacemos la segunda parte, ¿vale? La segunda parte, ¿os acordáis que antes empezamos aquí arriba, o aquí abajo como diríamos en la jerga? Pues en este caso nos vamos a ir a la inversión de sol que tenemos aquí en formato barra, y hacemos... Metemos este... Esta nota, también puedo poner el do directamente, entero como más me guste. Yo prefiero hacer la nota solo, que queda un poquito más, más pausadillo. Pero bueno, el Do completo o el Sol eh, perdón, o la nota solo. O. Volvemos aquí. Y esto es lo mismo que antes. El, el A sostenido, el Re, ¿vale? y a partir de ahí ya se repite todo, ¿vale? Entonces, repito esta parte. Hacemos bien la nota suelta o el acorde de do. Nota suelta o bien acorde de do completo, ¿vale? Sol. La notita esta que doy con el índice. Re. La sostenido re. repitió lo mismo. Y ahora ya repetimos lo que habíamos hecho antes. ¿Vale? Y ese es el tema, no tiene más. Hay una versión por ahí que, que la habréis visto, porque seguramente aparece como asociado, de Bill Keith, que utiliza los, los, las clavijas, ¿vale? Eh, yo la he intentado sacar, el problema de las clavijas me refiero de desafinación, para ir desafinando El problema es que hay que usar las cuatro No vale con dos, yo tengo dos solamente, habría que usar cuatro Entonces como no tengo cuatro, pues no he, me he quedado, digo, eh, aquí falta algo Y efectivamente, cuando me fijan en el vídeo digo, es que este tiene dos más Pero bueno, que con esta también se, se puede triunfar en, en año nuevo O triunfar o, o no, o, o, o lo contrario pues ahí queda todo. Con Dios.